con usted la película 2015 del año, interpretada por David Esteban Rayón, muy pronto en las salas de cine de Colombia y de todo el país. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es David Esteban, como ya saben, de la película Preppers, y bueno, espero que estén ahí viéndola, que vayan a su cine, que gasten esa plata, y la verdad estoy muy orgulloso de estar en una película, y gracias a mis directores, que son unos profesores de actuación Y gracias por darme ese Pedacito de Mira, mi En serio, aquí aprovechando este pedazo De mi pieza, creo Estamos aquí para que de verdad vean la película Y no, no les dé pereza ir Es muy fea la película, pero pueden verla Me matan al último y es muy gracioso En serio Bueno, les tengo que dar muchas gracias a mi maestro A mi instructor A mi líder de todo lo que se trata De películas y todo eso Jaime Botero, muchas gracias por darme esos momentos de aprendizaje y de verdad muchas gracias maestro, lo quiero mucho y gracias por darme esta oportunidad